Realmente la experiencia de haber cambiado de un vehículo de gasolina a un vehículo híbrido ha sido fantástica. No me imaginé que fuera un vehículo tan confortable, de tanto ahorro y a la vez de mucha potencia. Durante la semana yo me muevo mucho, eh, al menos tres días a la semana. Y viajes largos, estoy maravillado con el consumo del vehículo. Es un vehículo eh, que la experiencia de manejo es muy cómoda. Me siento en un vehículo fuerte y cómodo. Lo mejor de yo haber comprado en la familia Vega Móvil, el seguimiento que le dan al cliente respecto a la compra, eh, la garantía, están siempre pendientes de que eh, su vehículo esté en buen estado y le dan mucho seguimiento a la garantía. También eh, el proceso y la tramitación de la documentación, fácil, sencillo. Los documentos me lo enviaron a mi casa, seguí trabajando sin ningún tipo de problema y es muy efectivo, eh, te llevan la documentación en el tiempo que se comprometen. Por lo tanto, es una experiencia de verdad eh, eh, muy buena el haber comprado mi vehículo aquí en Vegamóvil.